que con misiles fue masivo y se llevó a cabo en respuesta a las acciones ucranianas, incluidos los ataques en el territorio del Donbass y el bombardeo de la res...